El presente progresivo, video número 2. En esta presentación vamos a estudiar los verbos regulares terminados en er. Recordemos un poco la estructura del presente progresivo. En la clase anterior dijimos que la estructura va a ser un sujeto, el verbo estar. Luego tengo el verbo principal en presente participio. Y también dijimos que los verbos que terminan en ar, en el infinitivo, van a tener la terminación ando para la formación del presente progresivo. Muy bien, para los verbos que terminan en er o en ir, la terminación va a ser yendo. yendo Esa es la terminación que vamos a agregar para la formación del presente progresivo. También quiero recordar el verbo estar, que tiene una función de auxiliar y decimos yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. Veamos estos ejemplos. Uno, yo estoy bebiendo agua solamente. Tengo el sujeto yo, el verbo auxiliar estar. Y luego tengo el verbo beber, termina en ER. Y el progresivo lo vamos a formar agregando la terminación yendo una vez que hemos eliminado la ER. Decimos nuev nuevamente, yo estoy bebiendo agua solamente. Dos, tú estás comiendo mucho últimamente. Tres, Luisa está barriendo toda la casa. Cuatro, nosotros estamos vendiendo helados en el parque. 5. Ellos están aprendiendo inglés en la Academia de Idiomas. Muy bien, el gerundio de los verbos regulares en español. Ya estudiamos los verbos terminados en ar, que su terminación va a ser ando, cantar, cantando, nadar, nadando saltar, saltando, trabajar, trabajando. Hoy tenemos los verbos terminados en ER y la terminación va a ser yendo. Beber, bebiendo, barrer, barriendo, correr, corriendo, toser, tosiendo. Bueno, muy importante, nos vamos a adelantar un poco a la próxima clase, que son los verbos terminados en IR, cuya terminación va a ser también yendo. Subir, subiendo, vivir, viviendo, salir, saliendo, escribir, escribiendo. Bien, ahora te traigo varios verbos conjugados en este presente progresivo. Son verbos regulares que terminan en ER o en ER. El caso del verbo beber. Yo estoy bebiendo. Tú estás bebiendo. Él, ella, usted está bebiendo. Nosotros, nosotras estamos bebiendo. Vosotros, vosotras estáis bebiendo. Ellos, ellas, ustedes están bebiendo. Él está bebiendo mucha agua últimamente. Comer. Yo estoy comiendo. Tú estás comiendo. Él, ella, usted está comiendo. Nosotros, nosotras estamos comiendo. Vosotros, vosotras estáis comiendo. Ellos, ellas, ustedes están comiendo. Tú estás comiendo una deliciosa hamburguesa. Barrer. Yo estoy barriendo. Tú estás barriendo. Él, ella, usted está barriendo. Nosotros, nosotras estamos barriendo. Vosotros, vosotras estáis barriendo. Ellos, ellas, ustedes están barriendo. Sara está barriendo la casa. Vender. Yo estoy vendiendo. Tú estás vendiendo. Él, ella, usted está vendiendo. Nosotros, nosotras estamos vendiendo. Vosotros, vosotras estáis vendiendo. Ellos, ellas, ustedes están vendiendo. Ellas están vendiendo helados en el parque. Aprender. Yo estoy aprendiendo. Tú estás aprendiendo. Él, ella, usted está aprendiendo. Nosotros, nosotras estamos aprendiendo. Vosotros, vosotras estáis aprendiendo. Ellos, ellas, ustedes están aprendiendo. Ellos están aprendiendo español en la escuela. Correr. Yo estoy corriendo. Tú estás corriendo. Él, ella, usted está corriendo. Nosotros, nosotras estamos corriendo. Vosotros, vosotras estáis corriendo. Ellos, ellas, ustedes están corriendo. Ustedes están corriendo en el parque. Prometer. Yo estoy prometiendo. Tú estás prometiendo. Él, ella, usted está prometiendo. Nosotros, nosotras estamos prometiendo. Vosotros, vosotras estáis prometiendo. Ellos, ellas, ustedes están prometiendo. Él está prometiendo mejores notas todo el tiempo. Romper. Yo estoy rompiendo. Tú estás rompiendo. Él, ella, usted está rompiendo. Nosotros, nosotras estamos rompiendo. Vosotros, vosotras estáis rompiendo. Ellos, ellas, ustedes están rompiendo. Tú estás rompiendo una tabla en clase de karate. Toser. Yo estoy tosiendo, tú estás tosiendo, él, ella, usted está tosiendo, nosotros, nosotras estamos tosiendo, vosotros, vosotras estáis tosiendo, ellos, ellas, ustedes están tosiendo. Ella está tosiendo todo el día. Comprender. Yo estoy comprendiendo, tú estás comprendiendo, él, ella, usted está comprendiendo, nosotros, nosotras estamos comprendiendo, vosotros, vosotras estáis comprendiendo, ellos, ellas, ustedes están comprendiendo. Nosotros estamos comprendiendo la clase. Absorber. Yo estoy absorbiendo, tú estás absorbiendo, él, ella, usted está absorbiendo, nosotros, nosotras estamos absorbiendo, vosotros, vosotras estáis absorbiendo, ellos, ellas, ustedes están absorbiendo. La planta está absorbiendo los minerales. Deber. Yo estoy debiendo. Tú estás debiendo. Él, ella, usted está debiendo. Nosotros, nosotras estamos debiendo. Vosotros, vosotras estáis debiendo. Ellos, ellas, ustedes están debiendo. Yo estoy debiendo mucho dinero. Cometer. Cometer un error. Yo estoy cometiendo, tú estás cometiendo, él, ella, usted está cometiendo, nosotros, nosotras estamos cometiendo, vosotros, vosotras estáis cometiendo, ellos, ellas, ustedes están cometiendo. Nosotras estamos cometiendo muchos errores. Meter. Yo estoy metiendo, tú estás metiendo, él, ella, usted está metiendo, nosotros, nosotras estamos metiendo, vosotros, vosotras estáis metiendo, ellos, ellas, ustedes están metiendo. Tú estás metiendo el dinero en el bolso. Conceder yo estoy concediendo, tú estás concediendo, él, ella, usted está concediendo, nosotros, nosotras estamos concediendo, vosotros, vosotras estáis concediendo, ellos, ellas, ustedes están concediendo. El banco está concediendo préstamos. Esconder. Yo estoy escondiendo. Tú estás escondiendo. Él, ella, usted está escondiendo. Nosotros, nosotras estamos escondiendo. Vosotros, vosotras estáis escondiendo. Ellos, ellas, ustedes están escondiendo. Yo me estoy escondiendo muy bien. Tejer. Yo estoy tejiendo. Tú estás tejiendo. Él, ella, usted está tejiendo. Nosotros, nosotras estamos tejiendo. Vosotros, vosotras estáis tejiendo. Ellos, ellas, ustedes están tejiendo. Ella está tejiendo un suéter. Proceder. Yo estoy procediendo. Tú estás procediendo. Él, ella, usted está procediendo. Nosotros, nosotras estamos procediendo. Vosotros, vosotras estáis procediendo. Ellos, ellas, ustedes están procediendo. Nosotros estamos procediendo de Colombia. Prender. Yo estoy prendiendo. Tú estás prendiendo. Él, ella, usted está prendiendo. Nosotros, nosotras estamos prendiendo. Vosotros, vosotras estáis prendiendo. Ellos, ellas, ustedes están prendiendo. Nosotros estamos prendiendo las luces de la casa. Sorprender. Yo estoy sorprendiendo. Tú estás sorprendiendo. Él, ella, usted está sorprendiendo. Nosotros, nosotras estamos sorprendiendo. Vosotros, vosotras estáis sorprendiendo. Ellos, ellas, ustedes están sorprendiendo. Él está sorprendiendo a todos en casa. Temer, yo estoy temiendo, tú estás temiendo, él, ella, usted está temiendo, nosotros, nosotras estamos temiendo, vosotros, vosotras estáis temiendo, ellos, ellas, ustedes están temiendo. Ellos están temiendo mucho a las amenazas. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o me gusta ya que es de mucha importancia para mí y para el canal. Comenta y comparte. También por favor activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail .com. El presente progresivo, video número 2. Verbos regulares terminados en er.